Esta es una video de prueba con el Rondersar Video Editor. Chicos, mi nombre es Pudding Rocking Show. Este alter fn él dice cuando Raúl Ájera, cuando van a hacer la tocada, va a ser en diciembre. Es, dos, el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Resultado.